Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado su domingo? Supongo que bien y todos contentos en el descanso de la familia y todavía con las restricciones para poder quedarnos en casa a raíz de las situaciones de salubridad que tenemos a nivel internacional y también aquí en Perú. Estamos muy contentos de poder abrir la palabra de Dios hoy día nuevamente un poquitito antes de las siete porque creemos que Siempre hay tiempo para escudriñar las escrituras. Tú que nos sigues por el Facebook Live o por, Isdarmun, o por YouTube o Isdarmón Canal, puedes mirar nuestras presentaciones de manera permanente. Constantemente puedes estar al tanto de los temas que no viste. Y por supuesto, puedes dejarnos tus comentarios cada vez que puedas. Eh, y sin duda, nosotros vamos a contestar tus preguntas si tienes algunas preguntas. En esta semana hemos comenzado a estudiar un libro que es singular porque el apóstol Pablo relata o desarrolla un tema un poco más eclesiástico, más relacionado con la vida propiamente de la congregación, del cristianismo eh, grupal, ¿no es cierto? Eh, desarrolla un poco más de manera más este, eh, profunda el relacionamiento que debe haber dentro de la de la iglesia entre los hermanos y por supuesto como siempre él comienza hablando acerca de cómo la corriente del evangelio de Cristo que estaba introduciéndose en diferentes ciudades eh, comenzó a tomar una dirección un poco partidista eh, sectaria no comenzaron algunos hermanos en Corinto a decir que unos habían escuchado del Evangelio de parte de Pablo, otros de parte de Cefas y otros de parte de, de otros grandes predicadores como Apolos y otros decían yo soy de Cristo. Generalmente estos conceptos, un poco algunos centralistas, otros extremos, se muestran en el ser humano como producto de una rivalidad que no necesariamente está relacionada con el cristianismo mismo, sino con aquel concepto de dominio que normalmente los grupos religiosos comienzan a crear con el fin de tomar protagonismo en el camino de su existencia. Una vez conversando con una persona que conoce mucho de este tema y relacionando un, una pregunta que yo había hecho referente a por qué ciertos grupos religiosos se enojan o contrarían algunos eh, pensadores o predicadores como yo que decimos algo y después dicen Ey, eso no está bien y por qué dices eso entonces generalmente él me contestaba y me decía es porque tú le quitas protagonismo al hecho generalmente les molesta que tú digas por ejemplo que no importa la manera de vestir para venir a adorar a Dios no importa eh, lo que a Dios le interesa es el corazón estábamos hablando de ese tema y finalmente, eh, notamos que muchos comienzan a pensar que somos liberales, que somos, eh, no mantenemos el principio de Dios. En realidad, el tema de práctica tiene mucho que ver con la decisión personal de cada una, de cada cristiano. Eh, si bien es cierto, Dios pone los principios, pone los valores, pone las leyes, las leyes no son para prohibir, las, le las leyes son para guiar, para conducir la vida cristiana. Incluso hace dos o tres semanas atrás venimos estudiando la Sagrada Escritura referente a la ley y dice claramente eso, que la ley fue puesta como una guía, como una orientación. De la misma manera como se pone la ley de tránsito, tiene que ver con eh, una orientación para que tú puedas caminar de la manera mucho más adecuada sin causar daño a otras personas. Entonces nosotros hemos ido por el otro lado, el lado de la prohibición, del no hacer, de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allí. Y esto el apóstol Pablo, cuando ve ese tipo de eh, componendas o, o, o contrariedades entre grupos de cristianos, él lo llama sabiduría del mundo. Él lo llama como estrategias humanas para poder tratar de querer tener la razón con argumentos de los cuales el cristianismo no tiene por qué asirse ni tomarse de ellos porque el cristianismo se centra en Cristo y en Cristo mismo ya tiene su razón de ser. El Evangelio de Cristo tiene un solo propósito, manifestar al hombre la realidad del plan de Dios, que Dios vino a salvar lo que se había perdido y que muy pronto Dios instaurará su reino a favor de todos aquellos que aman y creen en su venida. Basta con eso. Sin embargo el apóstol Pablo, se encuentra con eh, argumentar, argumentadores o argumentos de aquellos que no querían que se continuara la doctrina, y especialmente en Corinto, él comienza a hacer una defensa de, lo, de su ministerio. Porque se estaba cuestionando de que él venía a predicar y posiblemente tenía algunos intereses individuales o personales respecto al tema. El apóstol Pablo dice, yo no he venido con sabiduría humana. Yo no he venido con la sabiduría que me da la capacidad que tengo de haber sido un docto en la ley, conocedor de la, doctrina, de la doctrina judaica y enseñado a los pies de Gamaliel. Yo no, yo no vengo con esa sabiduría. Y lo dice en el capítulo 2 del libro de Corintios. Capítulo 1, perdón, primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Sin, sin embargo, dice el apóstol, Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. El apóstol está argumentando con poder contra aquellos que tenían el privilegio de tener las Escrituras en sus manos, de conocer la, la verdad de Dios. Yo no sé si ellos en algún momento, no sé si una luz del Espíritu de Dios llamó a sus conciencias y les dijo, hey, Pablo está hablando de algo que ustedes conocen. Y ustedes están negando algo que ustedes mismos debieron ver en las Escrituras. Y estos hombres se confundían. Porque ellos interpretaban la venida de Jesús de otra manera. Ellos esperaban a un Jesús que los libertara de los poderes terrenales. Que si bien es cierto, también era una posibilidad y que el reino de Dios se podía instaurar para que Israel fuera una luz en el mundo. Ellos negaron. Negaron la posibilidad de que Jesús sea el Mesías prometido. Y cuando Pablo les habla, para ellos ya es un misterio, porque no podían reconocer que la realidad del Hijo de Dios acababa de acontecer, que ya había estado entre ellos, que ya había sucedido. Entonces se confunden, porque no quieren entender la verdad de Dios. ¿Sabes tú que en este tiempo sucede lo mismo? La luz de la verdad está en las manos de la gente. Tú puedes buscar en las escrituras, que lo tienes en las redes sociales, lo tienes en, en el internet a la mano. Puedes buscar estudios arqueológicos, teológicos, eh, de praxis cristiana, lo que tú quieras, pero a la gente no le interesa. Y eso cuando alguna vez lo conocen, se convierte en un misterio para los entendidos. ¿Cómo puede ser que Jesucristo venga aquí y diga que va a tener un reino y que va a venir del cielo y va a llevar a sus escogidos? ¿De dónde se le salen esas historietas? Así habla la gente. Porque la sabiduría del mundo no puede percibir las cosas espirituales. La Biblia lo dice, ¿por qué? capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es eso? Decir, dirán las, las mentes brillantes de la sabiduría humana. ¿Qué es eso? ¿Qué Dios está preparando? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y el apóstol explica por qué. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Jesús les dijo a los discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si yo me fuere y yo prepararé lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que yo donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cómo es eso, Señor? ¿A dónde te vas tú? ¿Dónde vas a preparar moradas? <risa> La escritura ya lo decía: que el Hijo de Dios instauraría un reino que nunca sería destruido, capítulo 2 del libro de Daniel. Ellos habían leído Daniel. Y si los discípulos, que eran poco neófitos, no habían leído los doctos, los que contrariaban a Jesús, los que discutían con él, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los líderes religiosos que también persiguieron a Pablo y que lo llevaron hasta la cárcel en, en Corinto, él está describiendo, está denunciando que ellos tenían la sabiduría de Dios y no la vieron, no quisieron verla. Hoy en día hay miles de personas pegadas al materialismo, a las cosas propias de este mundo que no ven las cosas de Dios que no pueden ver que Dios tiene un propósito para la vida del hombre. Y muchos hoy siguen con la sabiduría humana de tal modo que no pueden ver las cosas insondables de Dios, porque las cosas insondables de Dios solo las revela el Espíritu Santo. Y para que tú puedas tener una visión de lo que realmente Dios tiene para ti, tú necesitas que la ayuda, la unción, la sabiduría de Dios que viene solamente por el poder del Espíritu Santo. Versículo 11, vamos a leer de nuevo el versículo 10, por, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, sabe lo que hay y lo que viene, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Hace ahora una argumentación lógica para poder llevarnos a, a entender la frase final. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios a través de su Espíritu. Así como el hombre conoce a sí mismo de lo que tiene, así el Espíritu conoce lo que viene de Dios. Está diciendo eso. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Lo que yo digo, dice el apóstol Pablo, no lo digo por mi propia sabiduría, porque conozco la Escritura. Yo podría decirlo, con los estudios que tengo y con el conocimiento que tengo, yo podría argumentar a favor de aquello que ya conozco. Pero lo que digo, no lo digo por la sabiduría que Dios me ha dado a mí, sino por la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no por mis argumentos como un docto en, en la Escritura o en la, en la ley, sino con las que enseña el Espíritu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 entonces caemos en la sabiduría humana solamente. En esas elocubraciones propias del hombre, sabemos lo que Dios está haciendo para esta tierra. Sabemos que este mundo va hacia el caos. A nosotros nos ha llamado para que vayamos a dar una alerta. A nosotros nos ha llamado para que demos un anuncio, para que nosotros podamos hacer entender al mundo que Dios tiene un proyecto para nuestras vidas. Y mientras tanto, luchamos por la libertad de la conciencia para que todos podamos entender la sabiduría de Dios, para que podamos escuchar la palabra de Dios. Vendrán tiempos en las que no podremos predicar, en las que no podremos anunciar, en las que no podremos hablar en público, no podremos usar las redes, seremos prohibidos. Ahora aprovechemos para defender aquello que todavía podemos alargar lo más que podamos para que el evangelio de Cristo sea predicado. Porque las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Y allí Dios tiene una gran, una gran ventaja sobre la sabiduría humana, porque a través de su Espíritu Santo puede darte a ti y a mí la sabiduría necesaria para poder comprender los planes de Dios y sus promesas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.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 No dudes en hacer tu obra por defender tus convicciones, pero no dejes de lado de confiar en las promesas de Dios que vienen a través de la ayuda del Espíritu Santo a la mente humana para poder discernir los planes de Dios para la vida humana. Este mundo va hacia el caos. Cada situación que vemos es triste. Y deseamos cada día más que Jesús venga en las nubes de los cielos para instaurar un reino que nunca será destruido. Mi mensaje esta noche es, adquiere a través del Espíritu la sabiduría de Dios para conocer los tiempos de Dios y las promesas de Dios puedan ser el soporte de tu vida. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre esta noche porque tú siempre Estás guiándonos a través de tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar las enseñanzas necesarias para fortificar nuestra fe, para confiar en tus promesas, para poner nuestra mira en las cosas celestiales. Y mientras estamos aquí en la tierra, danos la sabiduría necesaria para poder comunicar tu verdad a tanta gente que perece en la ignorancia. Señor Jesús, tú eres nuestro Dios. En ti confiamos y tus promesas siempre se han cumplido. Cumple tu promesa de poner nuestra fe más firme con la ayuda de tu Espíritu Santo en tu palabra. Te lo pedimos, esos favores en tu nombre. Amén. Amén. Deseamos que Dios los bendiga y que cada estudio de cada noche a las 7 en punto sea una reflexión para tu vida. Esto es Reflexiones de la Biblia con Boris Darman, todos los días a las 7 de la noche. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.